Tallas, umbrías de los bosques de Cantabria, de los robles, acebos y abedules que cantaban al viento con sus frondas, los arisos y sauces que a las ondas de las aguas sorbían los azules, suavizando la luz, su manecida, enredada a la bruma en sus perfiles o filtrándose el sol de mediodía hasta hacerse frescor en la hondonada. Resbalando la noche su caricia, extendiendo a sus pies temblor de luna, cuando eras la reina del paisaje en los bosques augustos de Cantabria. ¡Ay, de las rayas. ...agredidas de forma inmensurable. No por hachas de rudos leñadores... ...sino extraños y fríos mecanismos... ...que horrieren tu carne estremecida... ...y te ciegan la vida y... ...te deshambra. La codicia es quien mide tu cintura... tus soltez bajo el sol de la mañana... y empalpa tu madera... A tu estructura es impar y soberana y le infringe a tu carne esa onda herida cuchillada mortal que con su barra de monstruo enfurecido te desgarra y va sembrando muerte donde hay vida. todo el bosque presiente y ha descurgido a su furia aplastante y desatada no le importa del monte la alarido que conmueve los valles y hondonadas. Ay, de las hayas de los tejos y acebos que en rodales entupido ramaje se ¿Sí, abrazaban. ¿Dónde fueron los robles colosales que el druida y el cántabro adoraban, y adornaron heráldicos escudos, el respeto que al árbol nos legaron, deberemos hundir en el olvido, y los seres que en el bosque habitaron, ¿qué diremos, habiéndolos perdido? ¿Por qué han de sucumbir las criaturas cuando es el Creador quien les ha dado un entorno vital, y ha señalado su lugar bajo el sol, que él les procura? ...donde nuestros mayores se han mirado... ...dejaremos calveros arrasados. Esas hiedras, ...los líquenes y musgos... ...los húmedos helechos escondidos... ...los árboles... ya aún muertos y caídos... ...refugios son de ciervos voladores... ...longicornios y extraños pobladores... ...como tantos y tantos predadores... ...gato, zorro, garduña, musaraña... ...cineta, marta, armiño y... ...mil roedores... ...ratoncillos, lirones y topillos... ...o esa ráfaga loca de la ardilla... ...que sacude su cola en la alta rama y en inquieta... ...rojiza, tarbilla ...recolecta bellotas y avellanas... ...que en diciembre... ...le sirvan de sustento... ...o quizás... ...que ha olvidado el alimento... ...ahonden su raíz... ...bajo la escarcha... ...el corzo... ...el jabalí... ...que hace su cama cuando llega la noche entre hojarascas. ...el oso... ...en su amblar... ...llega a la orilla del arroyo y... ...se ducha en la cascada por pescar una trocha plateada... caso de Solán, en la corriente donde amansa su fuerza ese torrente en que ondula la nutria y vetea o ese mirlo de agua despejea espejea y en los hondos guijarros corretea, y el martín pescador, gema viviente, de esmeralda y turquesa su librea, hernido sobre el agua transparente. Al ras tras el ciza de una libélula ¿Y en el atardecer qué hará el erizo si en su torpe correr asustadizo no encuentra ese tocón que tranquiliza? ¿En dónde podrá hallar un escondrijo la cuña del tejón ya sin un hijo. ¿Qué será de la tierra que hueviza se esconde hasta la brama y en octubre, cuando el cielo ante el suelo se descubre, pues de oro se cubre y se engalana? ¿Y qué será del sapo y de la rana que entre hojas se aquieta y mimetiza, y del pequeño fidio que desliza su muda interrogante entre las piedras? ...confundiéndose al fin, bajo las hierbas, Rojas vallas de aceros y cervales... ...alimento en los días invernales del mítico uruguayo ...aún no perdido. ¿Dónde el agaciador hará su nido? Y esa flora vernal que está a la espera... ...de que apunte la nueva primavera... ...las primulas, orquídeas y violetas... ...más tarde las gencianas y mil setas agrupadas en troncos y oquedades, sombríos sotobosques y humedades. En su turno, son diamantes las arañas, un mundo de crisálidas extrañas, metamorfosis de aéreas mariposas, se nos muestran al sol, más... Luminosos. Aún resuena en el bosque el martilleo del negro carpintero. Del buteo el cañido triunfante ante la presa y un reír de arrendajo que cesa ¿En dónde apoyarán su leve vuelo la lechuza, el cárabo el mochuelo o el búho recortándose a la luna? ¿Y del trepador azul de prieta pluma y la torcaz paloma enamorada, ¿quién podrá responder a la llamada? En térmica ascendente aún soberana, el águila se cierne en la mañana. Será el fin la soberbia en su ceguera, quien de muerte a la verde primavera, el bosque que se desangre dando es el hombre la causa del delito que enmudezca su arma arboricida y un mañana le ofrezcan la vida